preguntarte ¿Qué tipo de personajes te encanta así interpretar si este es uno de esos que rompe con el molde de lo común o si que te gusta ser más centrado en la actuación? No, tiene mucho que ver más allá del personaje con la historia que uno va a contar. En este caso el desafío más grande eh, era poder hacer una peli de género de terror, pero que esté sostenida con los vínculos y sobre todo con lo emocional. Y después este, meterme en el tema psiquiátrico, que era algo que yo venía estudiando cuando dirigía a Leonor Manson 4.48 psicosis, ahora de Sara Y un poco como de golpe la psiquiatría, que la agradecemos que exista, pero trata a los pacientes siempre de una manera más física, alterando, despertando, calmando, entusiasmando, pero ese dolor no tiene cura. Eh, y es un poco lo que va sosteniendo todo lo que va llevando Bruno en el, en el recorrer de, de la película, ¿no? Hay algo también que Eduardo siempre cita en sus películas en donde hay personajes que están siempre al margen, ¿no? Uh -huh. Tanto pasa con, con Bruno con el tema de la psiquiatría como con el personaje de Cremonesi y, y todo, todo su grupo familiar, como están esperando esta teoría un poco del derrame de, en este caso de que un accidente, un auto bueno para sacar algo, para poder vender y con eso subsistir, comer y, y demás. Jugamos por el género, pero siempre las películas de, de, de Edu y en este caso las películas sobre todo independientes que, que hacemos con, con Eusebia en Teguera. Este, cuentan algo más. Para Eduardo. Eh... ¿Los autos representan no solamente las víctimas de accidentes, sino también, por un lado, las personas accidentadas, como el caso del personaje? En ese caso, sí, digo, en, en este juego, en, la, en el juego después de hacer una película, construir el relato, yo decía que para mí cada auto es una historia, cada, cada auto es un, un sarcófago, cada auto hay una vida y una muerte, ahí que puede ser por accidentes de tránsito, también por, por tiroteos o por lo que sea, pero digo, un poco eso era, ahí hay una fuerza oculta que tiene la película, que cada auto que aparece tiene una historia. ¿no? Entonces, nosotros el, de todos esos autos elegimos la historia del uno. Entonces, ahí hay un trabajo que va por debajo, que es hasta psicológico o, o, o, o simbólico, eh, pero digo, cada, cada auto es una historia. ¿no? Está bueno que cuenten Feli y Pablo lo que pasó cuando fuimos a la locación y lo que dijo el dueño. Que que es un productor más de la película porque es un tipo que nos dio la llave para poder rodar y ¿qué fue lo que dijo ahí el dueño del lugar? Bueno, sí, en concreto, primero, sí. tenemos varias opciones de Zamadero y Pinto. Había echado el ojo a ese Zarmadero y me decía, no, tiene que ser este, tiene que ser este. Fuimos con Fer y cuando empezamos a contar la historia de la película, para enganchado nos miró y dijo, no, no, no no me cuenten más nada, esto pasa. Se nos miramos. Esto yo cada seis meses de mi limpia el lugar porque hay una energía muy fuerte que los chicos que laburan acá a veces no quieren entrar a tal lugar o tal otro porque es como... y bueno, nos miramos, nos reímos pero el primer día que nos fuimos a filmar todos sentimos esa energía que era como algo, ¿no? y laburamos con mucho respeto también ¿no? que era lo que la consigna. Sí. ¿no? Y un poco como decía Erwin, los autos están intervenidos por, por la tragedia, entonces manchas de sangre, balas, vidrios rotos, no es un lugar amable para filmar y al mismo tiempo nosotros estábamos con mucha alegría filmando una película era como eh, un contraste muy fuerte ¿Dónde se encuentra ese esa? General Rodríguez. General Rodríguez, todo esto está dentro también de, de un proyecto que tiene el municipio de Rodríguez que se llama Rodríguez Filma, donde te apoyan para que vos filmes dándote locaciones, ayudando con el catering este obviamente pata fundamental para, para nuestro rodaje. ¿Hubo apoyo de Inca? No, no, es un apoyo totalmente, totalmente independiente. independiente. Todos pusimos nuestros talentos a la orden. Veníamos de la pandemia, esto fue en enero del 21, apenas empezó a abrir un poco noviembre diciembre dijimos tenemos que firmar. Él tenía, Eduardo tenía esta idea, porque veníamos laburando con las autopartes y un poco este, con, con esto de, de lo que como disparador de, de la tragedia que podía tener cada historia de estos autos, y dijimos: Bueno, dale. Esto fue en diciembre, y el 2 de enero arrancamos el rodaje. Y, y hoy tenemos una peli que viene recorriendo festivales. Anuncio: Hoy ganamos tres premios en un festi el festival de cine fantástico de Cataluña. Mejor director, mejor música, y gané uno así como, como mejor actor. Este, todo muy a pulmón y, y acompañándola. Así que acá está, muchas expectativas para el 6 de octubre en el estreno ¿Cómo consiguieron el tema de Ciro y los persas? Bueno, con Ciro venimos laburando muchos videoclips desde este, Eusebia y es un compañero, digamos, artístico de, de nuestros proyectos y nosotros también acompañando acá el Vire dirigió varios clips, vos ahí Sí, eh, es un contemporáneo, ¿no? El Ciro es, es, es, bueno, es parte del rock, y amigo y hemos hecho varios clips ya, sí. dos o tres y, y bueno, la idea siempre, a mí me gusta de sumar eh, artistas eh, no sé, en palermo Hollywood, Catupecu, en Caño Dorado, eh, Intoxicados, Estelares eh, y así es, como la idea de ir sumando talentos, ¿no? Y, y él vio la película dijo, tengo la canción y pensó y propuso Morela, ¿no? que es una, una canción de un fantasma, ¿no? de un fantasma, que es, creo que es un cuento de arte de, que de, de a la que de alguna manera sea como película familiar, de varias familias, de varios pintos, varios cas, casos, de también en el cast no tuve otro sí. que se repetía, si sí fue intencional, sí. y para Amelia, ¿cómo fue debutar haciendo de un fantasma y con tu papá? Bueno, un poco contar eso, nosotros veníamos de la pandemia y un poco. Eh, no tenemos la estructura de una gran, de una gran productora para estar este, tener la posibilidad de, si pasa algo, 15 días aislados y demás, porque si no, entonces poder laborar familiarmente en el entorno, poder aislarnos para hacer la película que fue lo que hicimos, tanto nos quedamos en Moreno y en Rodríguez, que conseguimos, también por Rodríguez firma, este, hospedaje para todo el equipo técnico, fue el aislamiento mientras que rodamos para que no haya contagios, y todos los protocolos respetarlos y después también de esa experiencia ah. eh, bueno como decían que es un ámbito muy familiar eh, siempre fueron familia, como delante de los rodajes yo los conozco, no sé de cuándo es que soy yo un siempre. bebé ¿no? <risa> <risa> bueno. Entonces siempre fue un ámbito familiar y fue muy divertido, fue, o sea, jugar prácticamente porque primero a mí me encanta el terror desde muy chiquita entonces me hace divertido que me asuste y asustar <risa> <risa> Fue todo un juego, fue más allá del compromiso y, y que quedás hasta tal hora, esperar para que vos grabes y todo eso. Era todo un juego, era un ámbito familiar y salían charlas y o sea, siempre me cuidaron mucho. encontrar algún lugar para dormir. Sí, <risa> sí. sí. armábamos camillas ahí, ahí. Bueno, sobre todo para jugar, divertirme, eh, me en el ámbito, y bueno, fue todo bonito. ¿Por qué la obsesión? No. la obsesión con el ciervo? Ah, cuente, sí. cuente eh, Bueno, yo hoy pensaba ¿no? en el zarradero, y digo, si uno va a filmar la película La Selva, La Selva empieza a ser un personaje, ¿no? si uno va a la montaña, la montaña es un personaje, y en el desarmadero los autos son personajes. Y en esa locación, eh, cuando la vimos, una locación que pues, se tocaba encarnando, eh, estaba ese, ese, ese, ese, ese, um, esa estatua, y con el tenía la, con la, cabeza, la particularidad de tener un de ¿no? un tercer ojo, un cíclope ahí de un monstruo. Y después, bueno, el ciervo representa también la cultura yelta como la, la idea del de artista. ¿no? O sea, eh, está relacionado con las artes y esto es, eh, para mí fue un disparador para la película, para el motivo de las pinturas de, de, del oh, personaje de Bruno Que no las pinto yo, sino que las pinto. No, no, que la roca, pero digo, eh, que de alguna forma era, eh, lo que yo hago, lo que hacemos es utilizar lo que te da el, el decorado, lo que te da la realidad y transformarlo en ficción, ¿no? Eh, así que eso me pareció como, como importante. Después de ahí se transformó en el motivo ¿no? de, de, de su obra y también el, el, la, lo, lo que le sucede al personaje bruno es que eh, el, la elección por el arte eh, de alguna forma colabora a la destrucción de su familia. ¿no? Por eso él después dice, no quiero pintar nada, ya no pinto más. Era un poco jugar con eso. ¿no? Entonces había que encontrar un símbolo que represente su arte por eso al final aparece pintando el cielo. Entonces era como darle, terminar de encontrar un elemento que te da la locación, la realidad, y desarrollarlo y sumarlo y mezclarlo a la ficción. Otra cosa que te quiero preguntar es con respecto al sistema de salud mental. Siempre sí. una crítica, siempre en este caso en la película se ve que como que el sistema dentro de todo funcionaba porque había un acompañamiento sí. a la persona que la doctora eh, cuando lo llama, lo atiende, lo reconoce de inmediato, después lo va a buscar, a el mismo enfermero, el mismo enfermero que lo acompaña hasta la puerta, sí. como que aprovechaste los cordones, los, los eh, esto es como, como que hay el un pelea, acompañamiento, pelea, ¿no? <ríe> <ríe> un acompañamiento, ¿no? Y Digo, ¿cómo, ¿Cómo lo tomás vos? ¿Cómo, cómo lo, no? Bueno, ¿Lo en el tercer mundo el acompañamiento está siempre desde lo humano. Sí. Entonces, digo nosotros decíamos pensamos que, que la malena, la, la actriz, la doctora tenía que ser una persona joven uh -huh. y no una actriz eh, una persona más grande, porque era como reforzar esto de que la humanidad de los personajes, ¿no? Cómo, el, cómo está el acompañamiento. Eh, bueno. Eso fue lo, lo que pensamos después. Lamentablemente, y esto lo digo desde la ignorancia, pero las instituciones no funcionan, ¿no? O sea, hay una crisis, o sea, uno lo ve, lo ve permanentemente en las noticias, hay una deuda pendiente del Estado, más allá de los gobiernos, o sea, el Estado tiene, no está solucionado, y de alguna forma nosotros agarramos eso para volver a Bruno y la Pevina, ¿no? o, sea, o sea Pero, pero digo, la, la peli trabaja sobre eso, o que sea, están presentes porque están presentes humanamente. Bueno, sí, como se retrata ahí lo que le pasa a alguno, ¿no? Como, eh, ¿cree que tome la pastilla? Tome la pastilla, pero claro. a mí lo que me pasa es otra cosa. Claro, claro, claro. claro, esto que hablaba yo al principio, ¿no? Como que ese dolor no tiene sí, cura sí, no Claro, estoy loco, sí. estoy solo, dice. Sí, ese es el ganador, sí. claro, eso, claro. eso justamente, eh, porque a mí me impactó. El latirio, es, sí, me impactó el tema de, de cómo el personaje de Luciano no queda solo, ¿no? Específicamente, y no hay una contención más allá de la medicación, ¿no? Ese acompañamiento que no está, y lo que decís. Y otro es, enganchando, a mí me llama mucho la atención el tema de los ciervos, pero también las siluetas, ¿no? ¿Cómo manejaste todo el tema del arte que a mí me va impactando todo eso lo que va afectando en la película? Bueno, hay, yo creo que esta peli de todas las que hicimos es la más precisa, ¿no? Para mí. Eh, entonces está, está todo pensado, está todo tocado también mágicamente, porque el ciervo apareció ahí y los autos aparecieron ahí. Pero digo, eh, el, el origen estético de esta película es el cine de terror de los 80. O sea, Carpenter, Cronenberg y, y alguno más que, que, que Brian de Palma, la aparición de la silueta de Gara Kovacic es, es cara. ¿no? Entonces, digo, pero lo que hacemos es, de alguna forma ya está todo hecho, lo que hacemos es reciclar y homenajear permanentemente. ¿no? Eh, así que, bueno, está como la idea del rojo presente, casi arbitrariamente aparece una luz roja que ilumina el fantasma, del personaje. Y después, para mí, lo que va a me interesar de la peli es cómo empiezan como fantasmas y después el artista. ¿No? no pinta, pero construye las presencias, ¿no? Entonces se rodea, arma esa cena con su esposa, con su hija. Entonces esa es su obra, esa es la obra de Bruno. No ya pintar, sino poder conectarse con eso. Y eso tal vez es algo que la psiquiatría no puede llegar a entender, ¿no? La culpa es una constante en la película que hay en cada personaje. ¿Cómo lo sintieron el personaje del primo y del enfermero? Juega, pues, la, culpa, ¿La culpa? La culpa, sí. Sí, bueno, primero que hablar yo estaba antes muy asunto a la, la parte del, de la psiquiatría y todo eso. Claro, soy el psicólogo el actor. Y, y, y, y, y rescato lo que dice Eduardo, ¿no? Me parece que hay una parte humana que, la, que nosotros no conocemos por ahí, ya del lado de adentro, de las instituciones en donde se trabaja con gente psiquiátrica. Pero sí está, por sobre todas las cosas, la parte humana, la gente que se dedica a eso, claro, claro. el tiempo completo, siempre está, ¿no? El tiempo dedicado, exclusivo, para poder contener, ayudar y hacer compasar ese tiempo que realmente no está en su, en su sano juicio. Y después, bueno, en la parte de la culpa, porque viste, bueno, que el enfermero mío tiene hábitos no del todo santo y por eso le escapa en el reloj la la suya. Pero bueno, ese descuido, ese descuido es terrible. Digo, claro. hasta parece gracias a la película, sí, sí. pero igual es terrible, porque digo, Bruno, que tenía que volver a encontrar la contención, tenía que encontrar todo eso, en realidad se te escapa el loco porque vos te has dedicado al vicio, me parece que es terrible y que eso lamentablemente pasa ¿no? en el sistema de salud argentino. ¿Qué tal? ¿Qué sí, sí, sí. tal? No, no, no, no, no, no. Bueno, en caso de Roberto, eh, también lo que, en un momento, dijo Luciano, de, de esa familia que va a buscar, se saca provecho de esos autos, Roberto hace lo mismo, en otro nivel, ¿no? Es el tipo que saca provecho de ese auto destruido, de sacar plata, en un momento le dice, esto es todo guita, ¿no? Claro, ¿no? Sí, sí. Eh, Y él, más de eso, él lo, lo, lo ayuda en eso, más de eso no lo puede ayudar, eh, no, no tiene como una idea de decir, bueno, ¿lo puedo ayudar con esto con con otro? Por eso acude rápidamente a la doctora. Porque no... no, no la contención de él es eso, este, este, son mis amigos, te doy esto, que para mí también tiene su lado... Eh, buscando un lado, ¿no? Cuando le muestra, dice, mira qué lindo No, no es lindo, bueno. Pero yo siento eso, como que Roberto es un... Eh, saca provecho de eso también. Es, es de otro lado, pero mucho, ¿no? En un momento dice, viste cómo son los negros. Y bueno, ahí está, ¿no? Y eso que, Tajante. Pero le ofrece algo mejor y no lo quiere le ofrece en la casa Total, donde exacto. vive él, que hay, que hay música, que es algo lindo, No sé cuál es la historia para pensar con eso, pero él <risa> prefiere estar en el medio sale, de los autos y en, en un trailer. Total. Así es. ¿Susana? ¿Qué tal, Susana Salombo? Claro. ¿Para Luciano y otra para los porque... Tu preparación que para trabajar en el Madero, ¿Cómo fue esa preparación física? Porque no es nada fácil trabajar en ese lugar, más que vos, y o sea, vos no tenés la experiencia. No, tengo, tengo experiencia, ¿Sí? porque hice millones de laburos antes de esto. Este, millones, cuando hay millones, millones. Eh, un poco fue el asesoramiento de, de, de la gente del lugar. Y, y lo mismo que dice el personaje de Pablo, tenés que desarmar esto, qué se yo, papá fue lo que le pregunté al dueño, me dijo de acá, sacamos esto y si se necesita una puerta de acá para no sé qué, la sacamos de acá, la uníamos con esto inclusive teníamos un compañero doctor que necesitaba algo para su auto fíjate si te algo desarmar, desarmarlo, o sea, es así eh, creo que lo más lo más complejo fue sostener ese estado, no porque pareciera eh, como muy eh, quieto, pero es de una intensidad brutal, todo, hay como un latir constante de alguien que no, no la está pasando bien. Eh, y ser muy cómplice. Hay algo ahí que con Eduardo tenemos un entendimiento ya, eh, aparte del de, de vínculo familiar y, y de amistad que tenemos, de, de laburo en donde Edu tiene muy en claro lo que quiere, y y a cada rol le establece una responsabilidad gigante, o sea, de la cámara para adentro a mí me dice operá y, y él me va viendo afuera y casi sin palabras nos entendemos muy bien. Y después, bueno, como sucede con todos los rodajes, uno tiene que tener muy claro el recorrido y cómo va graduando esas pequeñas cosas que se hacen desorganizadamente. Cómo vas dosificando los estados para que después en el armado total de la película tenga, tenga que verlo. ¿no? pero es un laburo artesanal que tiene el cine eh, y que se disfruta un montón. Y para Eduardo, me eh, gustaría que nos cuentes cómo fue el trabajo de la iluminación, de la música, toda la parte técnica. Bien. Eh, como, como te decía antes, eh, esta es una película muy afinada para mi gusto, eh, donde la música era muy importante. Hay, hay como, como un juego con mucho respeto que, que la doctora le dice un chiste, le dice que no escucha reggaetón y va al lugar, o sea, la música es, se transforma en un personaje, ¿no? O sea, claramente. Entonces, bueno, no es, no es que la música, no, la música es un personaje, está el reggaetón, que hace mal, eh, no digo que sea mal el reggaetón, pero hay una parte del reggaetón que no está buena, que posifica a la mujer, o sea, claramente. Entonces, esa parte está, después está la música clásica, que es la, la, la música que nos puede ayudar a recuperarse y que la que la adopta. Ahí aparece la, un elemento estético que es un radio grabador, los 80, Kronenberg, Crash, o sea, hay un elemento que nos lleva a la década del 80 y también hay un color. Bueno, yo soy fotógrafo, la foto no la, esta no la hice yo, la hizo Fernando Lugones, pero hay una bajada de color. Para mí, cada, cada, cada película tiene un color y cada personaje tiene un color, siempre, como coronel, blanco y negro. Cada película tiene un color y eso ya nace de entrada, desde guión, en mi caso. Entonces, digo, todo, todo está pensado, encuadrado, porque, nada, pensado y después, como la edición, ¿no? la edición es como, era súper la, la música le hizo Manuel Pinto, que es Pinto, pero no es familia de los Pintos. Pero lo aceptamos por el apellido. Que... Manuel, Manuel trabajó con Leonardo Fabio en el aniceto. Fue uno de los que generó este famoso, el famoso sonido alucinante de los gallos peleando, ¿te acuerdas? Los silencios, y los, o sea, lo hizo él. Y después el sonido fundamental. Y el sonido de Pablo y Razzabal, también, el sonido fundamental la aparición del fantasma y esto que decían ¿no? cómo aparecen como fantasma al principio de miedo y después la propuesta era que no den más miedo que sea, que, que, que se conecte. y a mí lo que más me gusta de la película es con la construcción que hace Bruno en su obra de pedir al reo ¿no? al reo, al, al negro que no mata ¿no? cómo Bruno avanza sobre los hijos y demás para, para obtener la libertad y de poder reencontrarse con sus amores un parece así como lo más que lo hablábamos como, con Fernando hablamos del rodaje que es muy fuerte ¿no? me que lo, que lado lo Era. más lo más fuerte que me pasó es que ya, ya incluso me sacó la duda eh, Eduardo me dijo eh, que te había matado un hincha de estudiantes a tu persona no Pero preocupa que se había ido con la, con la a... La mente, le... la plana, la sí, sí, sí, por eso ahora me quedo más tranquila. Pues sí, sí. Que no fue ninguna alusión, sino que fue por decisión propia, de no ponerse la camiseta. Perdón que así vamos a contar Ustedes hablaron de que cuando fueron a trabajar en desarmadero, una cosa con la que se encontraba poco de la energía medio incómoda, entonces es una pregunta general para todos. ¿Cuál fue la escena que, no sé, la sintieron como más difícil de construir o que la tienen como más en la retina de que. Que fue que la así, muy En lo personal, físicamente fue el final, porque fueron, si bien está editado, fueron 200 metros de, arrastrar. de arrastrarse, el vidrio. Yo, yo iba viendo cómo me iban sangrando las manos, porque está todo vidrio molido, sí. y, y eso que lo, lo hicimos varias veces, este, con, con respecto a lo físico, ¿no? Cómo ir acompañando eso de distintos puntos, como iba contando Eduardo. Fue una escena complejo que además estaba en sincronización con la aparición, pasé que estamos contando demasiado, de otros personajes que aparecen recién en ese momento, ¿no? Eh, eso fue realmente, fue una jornada muy, muy sí, intensa. una que fue muy intensa, es la primera vez que aparece a Amelia por su madre el auto y luego... hay un accidente en la autopista. Eso no pasó. En simultáneo, en simultáneo. 50 metros, un choque múltiple, ahí en el acceso de claro, había algo que. Por eso tenía que ser ese desarmadero, porque el desarmadero está pegado a los autos muertos, están pegados a los autos vivos, ¿no? Está pegado al lado. Entonces, esa imagen, ese dron que cuenta al principio, es uno los dos universos en oh, el momento, claro. el momento del encuentro que, el, que uno se encuentra con sí. su mujer y su hija, al momento que estábamos rodando claro. a eso, un choque muy choc ahí en cuanto ah, sea, a las cincuenta... metros. Estaba Clara, sí. estaba, era así, estábamos por filmar, sí. Clara estaba dentro del auto, ensangrentada en ese momento y se escuchó el, un sonido, una banda sonora de la realidad otra vez, ¿Qué? que era la frenada y el impacto. Y con Clara ahí, era lo que había sucedido en la ficción. Sí. Estaba pasando ahí. ¿no? Eso fue ah, muy. Bien. A mí ahí que me dio, ahí yo tuve miedo. Porque el acuerdo de acuerdo que Pablo salió corriendo a, a la botetista sí. y yo dije, esto nos estamos metiendo en algo, algo fuerte. Es ¿no? sí. más, eh, un gran fotógrafo amigo, yo le pasé la película y no la pudo ver, ¿no? Porque también hay algo que pasa, que, que, que gente que ha tenido familiares no pueden ver la película, ¿no? Claramente. Hola, familiares perdidos o sea, y gente de la... Familia y mamá. No, con respecto a lo que ya me parece que el lugar está como dividido. Hay un lugar que es todo sectores de puertas, otro todos los autos a pie de otro los repuestos. Cada lugar tenía como una energía particular, me parece. Lo sentimos en el mismo momento que fuimos a las locaciones. Pero yo igual coincido con Luciano, me parece que la escena esa del de final si sí, decir, sí, el cansancio, porque ya estábamos llegando al fin del rodaje, porque era entrado en la madrugada, o por lo no, que verlo y acompañarlo a Luciano, que nosotros no participamos en esa escena, pero verlo ahí con Amelia, me ¿no? parece que todo el resto de los chicos, parece que esa parte era como, sí, en un bañado, tiene de gallina, una bomba, sí. sí, la bomba. sí, sí. Y, y, y, yo me acuerdo de algo que nos pasó con Clara, pero no fue en el desarpadero, fue el esta casa, ¿cómo era? La que tiene la iglesia. El, el, el, el cielo. Ah, sí, sí. Y entonces estábamos grabando en la iglesia, que era la última que hicimos nosotros. Porque. La que aparece en la puerta. Sí. sí. Y, y entonces enfrente teníamos la casa. La casa. Y nadie lo vio porque estaban todos mirando para este lado. Sí. Y se vendieron a apagar que se pusieron las luces. No. Y nos quedamos muy no. no. Nos cargamos de miedo. No. Y lo raro no. no. no. no. fue que era un lugar como con una energía más. Suave. Sí, como circulaba más la energía. Sí. Y después en el desarmadero yo sentía más energía adentro, en los lugares donde está todo. Apilado. Todo apilado que afuera. Y adentro nos grabamos mucho. Creo que se grabó esa de la puerta y eso. Sí. Y listo. ¿Cuánto tiempo duró la grabación? Sí, Fueron. 15 días. Sí, sí. más o menos. ¿Qué es el día? Nunca para Gordo. Eduardo, eh, vení a España, hace poco llegaste a España, filmaste en España. Me gustaría saber qué filmaste, cómo fue tu experiencia, y también me gustaría saber o preguntarte cómo viste el cine sí, allá en comparación con el nuestro. ¿Qué crees que nos falta? ¿Qué es esto de la ley de fomento? Si, si querés decir algo de eso, evitar el apagón cultural, creo. No, si, es que sí, claro. Bueno, eh, nada, fui a filmar una. fui, fui a filmar una, una, ¿Sí? una. serie, una serie de seis capítulos, una comedia dramática, que me hizo acordar una que habíamos filmado a Cinético, se acuerda <risa> que bueno, me encontré con un equipo técnico y actores españoles, con muy, muy trabajadores, pero bueno, me encontré con otra cultura del set. O sea, encontré como que no estaban acostumbrados los problemas, ¿no? Nosotros, nosotros vivimos el problema. Entonces de pronto había algo en el piso que, que y, y todos se frenaban, o el auto, había un auto que no arrancaba. Yo fui, ¿sí? me películas en que los autos no arrancan, ya o sea, por el plan arranca, hay que buscar hay que buscar yo no, no, no. Bueno, me encontré con no, esa, no, no, no. esa diferencia cultural. Después, bueno, me encontré con que, hay con que, bueno, allá firman con otros presupuestos, claramente, que acá no, y, pero lo más importante es que digo, no puede haber forma que no se apruebe la ley. O sea, no puede... Argentina culturalmente tiene 100 años de historia de cine, de teatro, o sea, Argentina es un país eh, extremadamente cultural, o sea, no hay forma, o sea, no puede ser. Que no, o sea, pero la política hace eso, ¿no? estira todo al último momento buscando algún rédito. No, tiene que decidir, decidirlo y hacerlo ya. Y bueno, no puede, no podemos estar todos esperando, como sufriendo. Basta de sufrir, basta de sufrir. sufrir. O sea, no se puede. Hay que, hay que definirlo ya y hacerlo. O sea, es una paja, es como un control, ¿no? No basta. ¿no? Que un, uno siente ¿No? que es pero, una digo, negociación o, entre sí. ellos más allá de lo importante sí, ¿no? o sea, pues, que significa. Tiene que claro. salir claro ya está media sanción dada estamos esperando hasta claro. última último no sé qué tal, no sé claro. uno empieza a creer que hay otra cosa interna entre ellos, ¿no? un juego, no, basta, este, esto es así, porque, eh, porque este, este país tiene una historia cultural, de cine, de teatro, que ¿tienes? no tenemos, tenemos que sufrir más, basta no sufrir encima que no tenemos presupuesto para filmar o para crear, o sea, basta, no nos tengan así, como no tienen, como es una sensación que me puedes explicar. No sé si, si te. Sí, Jorge. Vale. Hola. Bueno, algo mencionaron ya, pero quería saber qué esperan o qué se imaginan de la reacción justamente de familiares que perdieron eh, personas en accidentes así. Nosotros acompañamos la película en algunas proyecciones. El estreno aquí fue en el Festival de Mar del Plata una sección que era como noche de estreno o algo así y fue muy loco lo que pasó al final de la película que en una película de, de, de género, de terror haya tanta gente emocionada abrazándote que te quieran contar una historia de algo de lo que les había pasado de cómo les había tocado la película más allá de, del género eh, no sé, es algo que tiene la película eh, uno no busca generar una reacción en particular, sino que estamos contando una historia. Por ahí que puede pasar con una película infantil, que hay algo que a alguien le toca con también, ¿no? no pero bueno, esta película que une dos géneros. Por un lado tiene los tópicos de, de, del cine de género y terror, y después transita la tragedia, que creo que es de, de los géneros más transitados en la historia de la dramaturgia y de la tragedia, como lo liga lo, a lo, lo emocional, cuando está sostenido algo de, de, de lo emocional, si no te pasó, no te va a pasar desapercibido, porque la trompada llega, ¿no? sí, y además hay que... A mí, el cine que me gusta, el cine nos gusta a nosotros, es que se conecta con la realidad. O sea, es algo real. No lo vamos a poder solucionar, es algo... O sea, el Estado podría... Eh, eh, ordenar las rutas, no sé, digo, eso es algo real. Pero digo, nosotros hacemos películas conectadas con la realidad siempre, o sea, todas nuestras películas son, eh, tienen y eso es lo bueno, que hacer una obra de arte a partir de un hecho concreto de la realidad. Yo eh, quiero agregar algo, porque a mí me parece que es lo más importante que tiene esta película, con respeto a lo que vos preguntás, digo, más allá de, de lo trágico, y aquellos que hayan tenido o alguien cercano que haya perdido un accidente de tránsito, eh, digo, aquellos que perdimos gente importante en nuestra vida, me parece que lo más importante no es el accidente en sí, sino lo que cuenta la, la película, es justamente la escena esa que decimos al final, me parece que es la síntesis superadora de la película de nuestras vidas, <ríe> la, que nos tenemos como una lucecita de esperanza que de fuente más allá y algo más, por ahí nos reencontramos con la gente que nosotros queremos que es más o menos como el meta mensaje, el, el subtexto de la película, pero que me parece que es más interesante. Sí, por eso es como tiene un final, que lo hablamos con Clary, lo hablamos con, con los chicos, tiene un final, decir, el happy end, que es el reencuentro con la familia, o sea, dentro de un mundo de terror y de una tragedia, pero digo el artista eh, genera su obra de arte, que es su propia muerte, para reencontrarse con su familia. Digo, más allá de todo, de esta unión de los dos universos, digo... Pero esto queda entre nosotros, no muerten al final. No, no, no, no, no. Pero, pero, digo, favor, pero la que... idea es esta, ¿no? La idea es esta de decir, bueno, eh, ahí está ese reencuentro, ¿no? No, y la posibilidad de una saga, ¿no? Porque esto también tiene, tiene esa intención. Como dice Eduardo, disparador cada auto, cada accidente, puede ser una historia, una tragedia a contar. Este... ¿Por qué no seguir contando historias desde ese lugar? Así que, bueno, ojalá, ojalá podamos seguir desarrollando. Bueno, esa sí. es la gran algo no más, a No, ahí me algo, por favor, me llamó mucho la atención lo que dijiste sobre la conexión de los autos muertos y los autos vivos, con el título. A mí sí, me dio ¿no? medio esa espina con el título, me parece en el medio de los homenarios. Sí. En el cerradero, estos van a estar muertos en algún momento. Por eso pasó por la cabeza. Pues va precisamente ese título produzamos bueno, para el tema de la autopista. Sí. Y cómo la, la película hace ese circuito. Sí, claro, claro. Vamos a trabajar con Elena. ¿Vale? Genial. Yo he vivido, me puedo dar testimonio de vida porque yo he vivido el accidente. Yo perdí sí. a mi marido y a mi hija en un accidente. Y esas energías en que ustedes me hablaron son, son reales porque ¿no? sí. yo las no siento no la siento en forma de fantasma sino la siento en forma de ángeles claro claro sé sí, lo que que me ayudan a salir adelante claro sí es eh, sí. eh, y con mucho, claro. y como muchas cosas. Con muchas gracias sí. está, bien, eh, está bien esto que decís que lo nombraste sí. que, que aparece empiezan como fantasma y terminan siendo ángeles, sí, ¿no? sí, porque sí. esa ella, esa cena o ese encuentro y, eh, me encanta y tengo la sabiduría sí. y el deseo de que cuando sea sí. repartida Claro, claro, bueno, genial Sin duda, muchas gracias Gracias a ti Bueno, cerramos acá Gracias, eh Gracias Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Pinto, director del Desarmadero eh, A todos todo los de SRS no. Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Pinto, director del Desarmadero. De vuelta. Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Pinto, director del Desarmadero. Los invito a ver la película que se estrena en los cines el 6 de octubre. Así que los espero. Ay, si yo sí, ¿los quiero poner el siguiente adelante? ¿Querés estar acá? Vamos a Acá venimos. Perdón, te, te moví el tripode. Ahí Bueno, ya a matar. Ahora, soy Luciano Cáceres, el 6 de octubre entrenamos el desarmadero Terror y Tragedia. De Eduardo Pinto. Nos vemos en las mejores salas.